¿Qué tal amigos y amigas? Yo más que feliz, agradecido de estar una vez más presentándole las informaciones más importantes en el ámbito internacional, nacional, regional y por supuesto el ámbito local de este martes 21 de abril para detallarle las informaciones más importantes en su espacio estelar La Fuerza Informativa sobre todo. Iniciamos inmediatamente con los titulares. En el ámbito internacional, España e Italia celebran primera baja de muertes y contagios por coronavirus. Países de Latinoamérica, de Latinoamérica toman acciones drásticas ante pandemia de coronavirus. Protestan contra cuarentena en Persepanía, Estados Unidos. ...decenas de apresados en protesta contra cuarentena en Alemania. En el plano nacional, apresan a personas por no usar mascarillas en Santo Domingo. Aumentan a 5.000 contagios y 245 muertos por coronavirus en la República Dominicana. En el ámbito local, entrevista a Cornelio Hernández, encargado regional del programa Progresando con Solidaridad... También un anciano de 80 años supera el coronavirus luego de permanecer 25 días ingresado en el Hospital San Vicente de Paul. Continúa el robo de batería a vehículos en San Francisco de Macorís. Realizan pruebas rápidas de coronavirus en el sector San Martín de San Francisco de Macorís. Muere hombre en esta ciudad. Piden a familiares retirar el cadáver. Ciudadanos atacan patrullas policiales durante el toque de queda en esta ciudad del Jaya. Director distrital informa situación del sector educación en Salcedo. También muere hombre supuestamente de un infarto en Tenares. Estas y otras informaciones detalladas luego de la pausa. Usted mantenga la sintonía con su espacio, la fuerza informativa, sobre todo. Bien, señores, ya entrando en el detalle con las informaciones en el ámbito local, en el día de hoy le realizamos una entrevista a Cornelio Hernández, encargado regional del programa Progresando con Solidaridad, donde este explica muchos puntos importantes y cosas que usted debe de saber sobre esta tarjeta Progresando con Solidaridad. Vamos a escuchar a Cornel la entrevista.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 que va a llegar a aquellas familias que han sido censadas ya por el CIUVEN y que están en las bases de datos del CIUVEN, que no tienen la tarjeta de solidaridad todavía, pero que están en curso. Entonces, mm. el gobierno, para que estas familias, que son familias en estado de pobreza, tengan un apoyo también, al igual que la gente que tiene la tarjeta, dispuso el programa Quédate en Casa. La familia beneficiaria de ese programa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 Bien, señores, ahí ¿se escucharon las, la importantísima entrevista con Cornelio Hernández, el director del programa eh, Progresando con Solidaridad, eh, ya dando esos apuntes interesantísimos. Usted, no se mueva de su televisor porque luego de la pausa retornamos con más informaciones locales en esta su fuerza informativa, sobre todo. A ustedes las gracias por permanecer en sintonía con su espacio estelar, la Fuerza Informativa, sobre todo con más información en el ámbito local, señores. Es que anciano de 80 años supera el coronavirus luego de permanecer 25 días en cuidados intensivos del Hospital San Vicente de Paul. Se trata del señor Rafael Javier, de 80 años, ...quien se le ve salir tocando la campana del hospital... ...y llegar a casa luego de haber durado 25 días... ...ingresado en el Hospital San Vicente de Paul. Vamos a ver lo que sucedió por allá, por el Hospital San Vicente de Paul. Escuchemos. Te doy las gracias a todo el personaje... De alto hospital, el de vende hasta enfermeras y los doctores que ayudaron a darme mi vida y me cumplieron como un rey en estos 25 días que estuve aquí en estos Este vehículo que estaba en la urbanización Caperuza de San Francisco de Macorís y miren señores cómo este individuo le sustrae la batería al vehículo. Esta es una práctica muy recurrente en San Francisco de Macorís, donde a plena luz del día a toda hora eh, desaprensivos aprovechan para realizar este robo a estos vehículos. Esto ocurrió ayer, repetimos en la urbanización Caperuza de San Francisco de Macorís, donde a plena luz del día estos individuos eh, ...realizaron este robo de esta batería. Las autoridades, nosotros les demandamos mayor atención... ...ya que el vehículo puede ser identificado fácilmente... ...y que estos eh, sean sometidos a la acción de la justicia... ...para evitar que en San Francisco de Macorís... ...sigan ocurriendo este tipo de práctica. Bien, señores, continuando con otra información... ...en el ámbito local, y es que realizan pruebas rápidas de coronavirus en el sector San Martín de esta ciudad del Jaya. Ahí, eh, ahí están las imágenes. En la mañana de hoy fueron realizadas cientos de pruebas a personas que acudieron a esta UNAD de San Francisco de Macorís, ubicada en la calle 6, esquina Bienvenido, Fuertes fuertes Los mismos procedieron a realizarse la prueba de ...rápida de detención ante el COVID-19. Esta prueba eh, se realiza, tienen los resultados en solo 20 minutos... ...y la importancia de esto, señores es que aquellas personas... ...que eh, tuvieron contacto, ¿verdad? O estuvieron cerca con personas con el COVID-19... ...puedan tener un resultado rápido para saber si, si fueron contagiados... ...con este virus y así iniciar su proceso de aislamiento, así es que ya lo saben a las personas del sector San Martín la Javiela pueden eh, y zonas aledañas pueden acudir a realizarse su prueba rápida del coronavirus, también continuando señores, ya pasando a otra información en el ámbito local y es que muere un hombre en San Francisco de Macorís y piden a los familiares retirar el cadáver, se trata del señor Ignacio Aquino quien murió en en el Hospital Federico lampadrier conocido como el Seguro Social de San Francisco de Macorís, el mismo se encuentra en dicho en dicho centro y ya sus familiares no han reclamado el cuerpo. Eh, bien, señores, lamentablemente no hay tiempo para más. Nosotros esperamos mañana reencontrarnos nuevamente de 12 a 1 del día para presentarles los hechos noticiosos más relevantes. Para mí más que un placer estar compartiendo con cada uno de ustedes y será hasta mañana.